Bueno, en primer lugar, un saludo. Buenos días eh, y pedir disculpas por no haber podido estar presencialmente con vosotros. Ahí y bien, el proyecto que voy a presentar, como veis, eh, lo haré de la forma más resumida posible, eh, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos y también que eh, en sí es un ejercicio básico que debe ser desarrollado. Eh, el proyecto que, que se nos encomendó a, a ATA en su momento, lo, al equipo de la Ciudad de la corona de Aragón, fue la comunicación interna. La comunicación interna me parece especialmente importante dentro de el, toda la temática que se está hablando porque es el hilo conductor y la condición básica imprescindible para cualquier cultura de, de la innovación y para la gestión eh, y para la gestión y llegar a desarrollar los valores eh, la, y la, la visión y la misión de nuestra organización. Es la base a partir de la cual se debe construir el resto. En ese caso, y a partir dentro del marco del curso de innovación de los archivos estatales, que Pedro Luis y Ángel llevaron a cabo hace ya un tiempo, eh, se constituyó el grupo de trabajo del Archivo de la Cunada de Aragón, compuesto por Rosa Gregory Roch, eh, Virginia Moreno García Cano y yo mismo, Joaquín García Porcar, y nos, eh, nos encargamos o solicitamos el, es la temática de la comunicación interna. En principio, dentro de, de nuestra organización, de nuestro centro, del Archivo de la, la Corona de Aragón, pero como ya he explicado al principio, es una temática bastante eh, trasladable eh, por la universidad, la, la universalidad de los conceptos tratados hacen que este proyecto sea transferible en muchos puntos al conjunto de la organización. Eh, bien, siguiendo la metodología que nos, han, que nos han explicado anteriormente, identificamos el problema eh, y buscamos una finalidad en el proyecto. Es decir, eh, hemos procedido a identificar el problema y que sería simplemente perfeccionar la comunicación interna. Es decir, la transmisión de las informaciones básicas al personal del Archivo de la Corona de Aragón sobre novedades y actuaciones dentro del propio archivo o que tengan que ver con el archivo. Eh, por ejemplo, trabajos en marcha, proyectos, exposiciones, noticias sobre el archivo de la corona de Aragón o que le incumban de alguna manera y novedades en procedimientos o, actu o actuaciones en el centro. Eh, a partir de ahí, siguiendo la misma metodología, nos preguntábamos qué conseguimos mejorando la comunicación interna eh, y básicamente optimizar los procesos de gestión interna, una mayor transparencia, manteniendo el flujo de información en red, es decir, en todas direcciones, tanto ascendente como descendente, horizontal, vertical y transversado, muy importante en todo ello, porque todo, todo ello redunda en la mejora del trabajo en equipo y en crear y favorecer el compromiso entre el personal eh, para con el centro y para con el proyecto del centro. Finalmente, para no alargarme demasiado y no indagar demasiado en el tema, digamos, eh, llegamos a... La parte de soluciones al problema es cómo implementamos eh, la mejora de la comunicación interna. Llegamos más o menos a la... Aquí tenemos eh, una imagen del personal de hace ya unos pocos años, ahora se han, se han incorporado nuevas eh, adquisiciones y ya algunos han marchado ya. Eh, bueno, en primer lugar llegamos a la conclusión de que eh, había dos soluciones básicas, una de ellas sería establecer eh, una, un stand-up meeting, una primera reunión eh, los primeros viernes de cada mes, dirigida desde la dirección o subdirección, con la presencia eh, de al menos un miembro del equipo de, de innovación de la ACA, una reunión no formal, resolutiva, ágil y clara y de duración limitada a un máximo de 30 minutos. En segundo lugar, eh, eh, sin, sin óbice de que pudiera haber algún otro tipo de reunión por un evento extraordinario o por cualquier circunstancia, una, otro tipo de reuniones, reuniones de cercanía y creatividad, eh, podríamos llamar el encuentro de los miércoles o el café de los miércoles, una reunión básicamente eh, centrada en compartir información con la pretensión de fomentar la creatividad y mejorar el clima laboral animando a la participación de todo el personal. Eh, esta, esta reunión también sería de corta duración y sin excesivas pretensiones, simplemente para incorporar dentro del clima laboral a, a todo el personal. En definitiva, para finalizar, eh, lo que se busca a través de, de la mejora de la comunicación interna es la integración del equipo en los valores, en la visión y misión de los archivos estatales, comenzando desde eh, uno de sus centros, como es el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. Estableciendo los mecanismos de una correcta comunicación interna, se contribuye a mejorar el ambiente laboral y los, val y los valores de la organización y a proyectarnos también hacia el exterior, creando una reputación hacia nuestros usuarios y hacia la sociedad en general, que a fin de cuentas es nuestro cliente, nuestro objetivo eh, final. Y bueno, poco más, esta sería la explicación básica de nuestro proyecto.